aprovechando que me encuentro en el tráfico así como muchos de ustedes, pues les recuerdo y los saludo de una vez, les recuerdo que uno de los temas más importantes para que ustedes puedan escoger un buen software para su agencia de seguros, cualquiera que este sea, es el tema de una aplicación móvil o que lo puedan acceder desde cualquier lugar. Esto nos permite que asistemos en el carro como yo me encuentro en este momento, en la oficina, por fuera, eh, no sé, de paseo quizás, pues yo pueda tener acceso a toda mi información en cualquier momento. Así como lo hemos hecho en SoftSeguros, por eso miren ustedes qué tan fácil es y cómo se descarga nuestra aplicación móvil. Adiós.